para que nos vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:2-3. Pasaje complementario Existen tres clases de hijos con relación a este mandato y promesa que Dios en su infinita sabiduría y deseo de bendecirnos nos ha dado. En primer lugar, el hijo que no honra es aquel que no da a sus padres el lugar que les corresponde siendo indiferente y descuidado. El hijo que deshonra, el que abiertamente manifiesta enojo y resentimiento hacia sus padres y con sus palabras y o conducta, permanentemente los entristece y avergüenza. El hijo que honra es el que siente orgulloso de sus padres, les ama, obedece y respeta y sirve. Su vida es motivo de alegría y de bendición continúa para ellos. Esta última es la actitud que Dios espera que tengamos hacia nuestros padres, pues es el reflejo de la actitud que en el fondo tenemos para con él. Para Dios este principio es vital y prioritario, tanto así que promete bendecir a, todos lo, a todo el que se acoja a él con dos asuntos trascendentales para el ser humano, larga vida y prosperidad. Ahora bien, el honrar a padre y madre comienza cuando comprendemos por el Espíritu Santo que, independientemente de sus errores, nuestros padres fueron los instrumentos escogidos por Dios para guiarnos y cuidarnos en el comienzo de la vida. Honrarlos a ellos es honrar la elección hecha por Dios, aceptando que estamos de acuerdo con su infinita sabiduría, y que entendemos que absolutamente todo lo que nos ha sucedido ha sido conocido por Dios y ninguna circunstancia se ha salido de sus manos. Cómo es la relación con sus padres hoy? A la luz de la voluntad de Dios, piense en lo mucho que puede hacer hoy por honrar a sus padres y hágalo. Hablemos con Dios. Señor, Hoy te doy infinitas gracias por la vida de mis padres. Que tu amor infinito sane alguna herida, si la hay en relación con ellos. Que tu amor liberador desate con el perdón la bendición sobre mi relación paternal. Dame un corazón generoso y agradecido. Enséñame a honrarte a ti, honrar a mi, honrando a mis padres, viviendo para amarlos y alegrarles todos los días de su vida. Amén. I am Israel.